Una de las características más interesantes que proporciona Vue es el soporte para componentes. Componentes que aunque no son exactamente web components, sí que filosóficamente están muy relacionados, tanto por su concepto como por su finalidad. Es decir, tener la posibilidad de disponer de elementos reutilizables que sean lo más independientes posible. Así que para empezar a conocer un poco cómo funcionan estos Vue Components, vamos a crear un componente básico que va a ser nuestro hola mundo de los componentes Vue. Y para ello tengo un documento HTML muy simple, que lo único que tiene es un div con un identificador app, que va a ser el div en el que vamos a montar nuestra instancia VIEW. Por lo que respecta a Javascript, únicamente tenemos la creación de la instancia que se monta a ese div que acabamos de ver, que tiene como identificador app. Así que ya vamos a montar el componente. Lo primero es que ese componente tiene que estar registrado antes de la declaración de la instancia VIEW. Es decir, cuando la instancia View se crea, ya tiene que saber que ese componente está a su disposición. Así que tendremos que venirnos al fichero JavaScript y antes de la instanciación del objeto, registrar el componente. Como comento, ese registro lo que implica es indicar al sistema, indicar a view que el componente está disponible. Y la forma de hacerlo es con View Component. donde como primer parámetro se indica el nombre del componente y como segundo, el código que define ese componente. Bien. El componente como mínimo tiene que tener una propiedad, que es la propiedad template. Esta propiedad lo que va a definir es la estructura HTML de nuestro componente, que en este caso va a ser simplemente un H3 que incorporará un mensaje. Es decir, cuando usemos nuestro componente, cuando usemos nuestra etiqueta Hola Mundo, se insertará en el HTML una cabecera de nivel 3 con un mensaje. Ese mensaje está escrito entre dobles llaves, con lo cual nos viene a indicar que es una variable, una breve que ha de ser reactiva. Por lo tanto, habrá que definirla. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues de manera similar a cómo lo hacíamos cuando instanciamos el objeto View. Simplemente creamos aquí mensaje y ponemos en este caso este texto. Bien, el problema que hay es que cuando hablamos de componentes, ese data ese bloque de variables reactivas ha de ser definido como una función. La razón es que un componente ha de ser reutilizable y tal y como está definido ahora, esa variable mensaje sería algo así como una variable estática. Es decir, todos aquellos componentes hola mundo insertados en nuestra página harían referencia siempre a una única variable mensaje común para todos. Evidentemente en este caso se podría dar a entender que lo que queremos es justamente eso, pero normalmente cada componente tiene vida propia. Por ejemplo, si el componente fuera un botón que incrementase un contador, si esa variable contador estuviera definida dentro de un data e insertamos varios de ese componente en una misma página web, pulsando cualquier botón de esos componentes, siempre incrementaría el mismo contador. Cuando pues si lo que queramos es que cada botón gestione su propio contador. Así que la solución para eso es que la propiedad data dentro de un componente se defina siempre como una función. Es decir, simplemente indicándole que eso es una función que lo que hace es devolver el valor de la variable mensaje bien pero pues está definido ya tenemos definido y registrado nuestro componente solo nos queda usarlo así que nos vamos al código html y únicamente lo que hacemos es utilizamos nuestra nueva etiqueta hola Grabamos, recargamos, y aquí lo tenemos. Bien, este componente es muy sencillo, pero ya nos da pie a poder saber ciertas cosas. La primera es que la manera de registrar y definir un componente es con la función component de VIEW, función que tiene como primer parámetro el nombre del componente y como segundo, la codificación del mismo. Esa codificación incluye una propiedad que es template en la que se define el código HTML de nuestro componente y una propiedad data que ha de ser una función que únicamente lo que hará será devolver el valor de las variables reactivas. Además, esa función component ha de ser llamada antes de la instanciación del objeto view. Y por último, que no se ha comentado de manera explícita, el nombre del componente tiene que llevar un guión. Esto es así porque es la forma de diferenciar para el navegador qué etiquetas son de HTML puro ¿Y cuáles son componentes? Ninguna etiqueta de HTML lleva ni llevará guión, por lo tanto es una forma sencilla de poder diferenciar ambos dos tipos de etiqueta.